Ya estamos navegando a bordo de la embarcación de Diego Bermúdez de la Casa de Pesca Instinto Audor, a quien le agradecemos este material. Diego, además de poseer esta importante casa de pesca de zona oeste, también realiza excursiones de pesca partiendo desde de las guarderías de zona norte de San Fernando. Así que nos cuenta que el río de la Plata en estos momentos está pasando por un excelente momento. Agosto es el mes ideal para buscar los grandes flechas del Plata ya que las condiciones del río son óptimas, eh, con el frío ya decantó eh, y está muy transparente el agua, así que es un momento ideal para hacerse una escapadita acá nomás y darse el gusto de encontrarse con estos matungos de kilo. En cuanto a los equipos de pesca, bueno, recomendamos cañas largas de 4 metros 50 eh, línea de tres boyas con una distancia de metro y medio entre cada boya, por supuesto el palito pescador eh, o puntero que siempre rinde muy bien, encarnar dos o tres mojarras o dos mojarras y un filet colgando y eh, dejar derivar mucho las boyas, se pesca muy lejos. Y bueno, tratar de eh, mantener contacto con el multifilamento de esa manera llegar rápidamente a la clavada, así que amigos disfruten de estas imágenes y si pueden háganse una escapada al río de la plata en su mejor momento. venga para acá no lo saquen del agua ahí bueno hace lo que quiere ahí está adentro Bien. tremendo tremendo quiero compartir, vení, vení Tommy, vení. ¿Qué tal? Vení. Bueno, padre e hijo, sí. vamos a seguir en vivo con el video. Sí, acá está, está el pescado. Lo de improvisado de estar en vivo, ¿no? Sí, lindo del vivo, el río de la Plata. Sácalo, a ver. A ver. No lo puedo levantar con el copote, digo, por lo que pesa. <risa> la. Una bestia. Eso. Ahí, metele los dedos ahí adentro, ahí está. Y mostrarlo acá para la cámara. Espera. Tremendo. Lo lindo del, del río de la plata, padre e hijo, vengan a, vengan a disfrutar este momento, no se pueden perder este momento del río de la plata. Impresionante, Impresionante. El río de La plata. Me encantó. Muy bien. Seguimos por más. Bueno, recién sacamos el otro. Ahí viene otro más. Este no parece tan grande, pero. Aunque está planchadito, bien activo el pescado en el río de la plata. En la zona norte. Ahí viene otro más, ahí no va a ser, ahí lo levantás, levantalo, eso, ahí está, muy bien, excelente, bien Tommy, con su peje, muy bien, buen pes... muy buen pescado, lo levantaste mucho Tommy, bueno, ahí está, bien Tommy, espectacular, Un ahí. Bueno. A ver, muestra acá para la cámara. Está en vivo. En vivo para el pescador TV. Uno más. A ver muéstramelo acá, ¿Dónde, Diego? ¿Otro chanchito? Río de la Plata, zona norte, recién arrancamos y ahí viene el segundo en realidad, ya sacamos otro, que no lo filmamos, ahí viene un día muy lindo, una pequeña brisa del, del sudoeste y Guillo trae su primer pejerrey bien. más casi continuo al pique uno atrás del otro este es cerquita de la lancha bien cerquita no es tan grande pero hermoso pescado muy bien quería salir en cámara espectacular seguimos pescando Epa, hermoso pescado A ver, muestre un pique atrás del otro eh época de la temporada a meterle buen pescado, la arrancamos, acá la es llevada aquí, la vitalidad del pescado acá en el río de la plata Opa. Opa. Opa. Wow. Pescado del río de la plataforma. Tremendo. Hermoso pescado.